En este video voy a formatear una memoria USB que previamente se ha utilizado como una USB bootable para instalar Linux o para probar Linux. El procedimiento lo voy a hacer tanto en Windows como en Linux. Normalmente en Windows daríamos clic derecho y dar formatear la memoria USB. Sin embargo, en ocasiones esto no funciona como esperamos y se crea una memoria de un tamaño inferior a la capacidad real de la memoria USB. Incluso a veces de solo unos cuantos megabytes como en este caso. El problema es que para crear la memoria USB buteable, algunos programas como Balena Etcher o Rufus crean varias particiones dentro de la memoria USB. Estas particiones las puedo ver en Linux con el comando lsblk-f. En esta memoria con Linux Debian Bulls I, que es la SDC, se crean dos particiones, SDC1 y SDC2. Esta otra memoria con Debian 10.7 tiene también SDC1 y SDC2. Y en esta otra memoria, de Fedora Linux, se crean tres particiones, desde la SDD1 hasta la SDD3. Volviendo a Windows, en el mejor de los casos, Windows solo detecta la primera partición, que aquí dice que tiene un tamaño de 2.13 MB. No son gigas, son solamente 2.13 MB. Windows entonces formatea esta primera partición, lo que nos deja con una memoria de 2.13 MB y no de los 16 GB que es el tamaño real de mi memoria. Si estoy en Linux, para formatear esta memoria USB y recuperar su tamaño real, voy a utilizar Gparted, que lo ejecuto con sudo. Observen que la memoria USB, que en mi caso es la unidad o el dispositivo dev sdd, dice que no tiene una tabla de particiones y tiene un sistema de archivos ISO 9660, que normalmente se utiliza en los discos CDs o DVDs. Este sistema de archivos ISO 9660 hace que Windows a veces no reconozca o no monte la USB, y por lo que vimos, tampoco la puede formatear en la forma adecuada. Entonces, para formatear la memoria USB, primero debemos crear una tabla de particiones, que debe ser del tipo MS2. Tener cuidado y seleccionar la unidad o el dispositivo correcto, o de lo contrario podríamos perder información importante. En mi caso es SDD, pero esto puede cambiar dependiendo del número de discos, o de dispositivos, o de memorias USB que tengamos conectadas. Luego de crear la tabla de particiones, que decíamos que era de tipo MS-2, doy clic en Nueva para crear una única partición que va a ocupar todo el espacio disponible, 16 GB en este caso, o para ser estrictos, 14,899 MB. En el sistema de archivos seleccionamos FAT32, que es el que se utiliza para las memorias USB. Doy clic en Aplicar y esperamos un poco menos de un minuto. Si queremos hacer un procedimiento similar en Windows, podemos utilizar una aplicación llamada Fedora MediaWrite, que sirve para crear las memorias USB boteables. Esta aplicación está en la página web de Fedora Linux y se puede instalar tanto en Windows como en Linux y también en Mac. Adicional a crear las memorias USB booteables, el programa Fedora MediaWriter tiene una función y es que puede detectar si una USB ya está boteable, como en este caso. Traduciendo del inglés dice que yo he insertado una memoria USB de marca Kingston que ya tiene un sistema en vivo. Y me da la opción de volver a recuperar su tamaño normal o de volver a sus valores de fábrica para recuperar el tamaño total de los 16 GB. Entonces doy. Clic en Restore y de nuevo espero un poco menos de un minuto para tener la memoria USB con su tamaño completo.